Ah, adiós cabello largo. Bien, no importa. No estoy muy feliz con este look, pero es para mantener este trabajo. No sé qué me pasó ese día. ¿Llegí? Pero si estoy con ella, puedo hacer cualquier cosa.